Querer bajarte, ir a buscarte, qué placer amarte Entre la nada y el arte No vas a querer bajarte, ir a buscarte, qué placer amarte Entiendo que la vida siempre trae unas variables, no acepto que mi música se vuelva descartable La vorágine oculta el camino recorrido con guitarra y una letra apuraron y pasar como pesados acá tampoco no llega el futuro ni sé qué le provoca andar viviendo del pasado por más que busque la receta el secreto a no salirte y quedarte en tu faceta puñetazo como te en la cara no cabe entrada para alcanzar todas nuestras metas en tu prisión nadie va a herirte no lástimas a nadie si tratas de descubrirte sonambuloso y hoy me convierto camino soñando si no dejo de escribirte no Viene y basta